Eh, ...hacíamos referencia en el título del documento... ...a la célebre cita de Luxemburgo de socialismo barbarie... ...porque entendemos que eh, está vigente esta cita... Eh, más ...ahora que nunca, tristemente, no por la parte de socialismo... ¿no? ...sino por la parte de barbarie... ...barbarie que se traduce pues... Eh, ...en un auge de los planteamientos más retrógrados... ...más machistas, más LGTBI fóbicos... Eh, ...más xenófobos... Eh, una barbarie que tiene que ver también con unas condiciones de trabajo que siguen siendo inasumibles, inasumible, igual que lo eran las de principios del siglo XX, eh, o una crisis ecológica que está generando un colapso civilizatorio del que pronto veremos eh, las consecuencias. ¿no? entonces Por eso hacíamos referencia en la introducción del documento a eh, la contraposición que se trabaja desde el feminismo de Capital Vida, o es uno o es otro. ¿no? Hoy en día eh, el capitalismo atenta contra eh, lo más básico, que son nuestros principios vitales, ¿no? nuestra manera, nuestra forma de, de vivir. Eh, por eso y iremos desarrollando las ideas eh, del documento poco a poco, pero queríamos destacar una idea central de este documento, y es que el feminismo es algo estratégico, o debe ser, al menos, algo estratégico. Es decir, no es algo que trabajemos las compañeras desde una parcela sectorial de, de trabajo, sino que debe estar presente en absolutamente todo el sentir político eh, que trabajemos desde, desde todas las la, la parcelas, ¿no? desde la economía, desde las políticas de empleo, desde absolutamente todo. Eh, lo entendemos así porque entendemos que el, el, el feminismo es una herramienta eh, capaz, de, capaz de cambiarlo todo para absolutamente todo el mundo. No es algo que mejore exclusivamente la vida de, la, de las mujeres, sí especialmente, ¿no? pero no eh, exclusivamente. Y, y hasta aquí no me enrollo más porque iremos eh, aportando ideas desde esta perspectiva para cada uno de los bloques del debate que vayan, que vayan viniendo. Muchas gracias.